Sí, ¿Qué tal amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy es mi último día, ayer ya no se pudo ir a cosumel, pero pasaron cosas muy bonitas el día de ayer, así que es lo que más me gusta de ser de yo. Sol siempre va a ser algo diferente conmigo, así que ya lo notaron, no me agusté tanto de que ya no pude ir a, a Cozumel, pero me hubiera gustado, me hubiera, realmente me hubiera encantado, ya no se pudo, así que hoy por hoy voy a aprovechar para ir a, a Isla Mujeres, a ver qué tal está el mar, el clima por ese lado, por esa isla, el punto es disfrutar el último día, pasarla de bomba y disfrutar el paisaje que hay. Dentro de... Y al ratito de hoy Voy a ir a un, a un lugar que, que vi Que me encantó demasiado a, a ver qué tal, ¿no? Ahora sí van a ver fotos Van a ver todo Como el día de ayer Y listo Vamos a empezar a caminar muy bonito bueno solo casi se ve que va a haber una tormenta pero vamos a ver qué qué pasa Estoy qué onda ¡Oh, qué bonito Pues bueno amigos y amigas, ya estamos aquí en lo que es Playa del Carmen. Ya hay menos ruido, ya uno puede caminar más tranquilo. Cancureñas en moto, qué cool, y estudiante, estudiante. Bueno, vamos a ver qué tanto podemos conocer de aquí de Playa del Carmen. Para allá, ahorita estoy en la playa, en la playa normal. Y pues vamos a ver qué tanto podemos hacer aquí. El punto de aquí de conocer es obviamente conocer, pues. Creo que lo dije mal, pero vamos a hacerlo. Me voy a llevar esto preparado porque ya estoy bien lastimado de las patas. Y al menos voy a cargar un poquito más, pero pues sin tema. Tengo que aprender a andar aquí en la arena, en todo. Y estamos en Playa del Carmen. Digo, en Isla Mujeres. Me habría gustado mucho ir a Cozumel, pero ya no se pudo. A ver, aguántenme tantito. A ver, espérenme, esperarme, porque me mandaron mensaje y es importante. Al menos lo es para mí. 430. Me encanta mucho la arena de aquí. 10. Está hermoso. Pero entonces me cobraste el mar. Muy suave, transparente, el mar. Aquí se voy a poner un pato cristalino, como debe de ser. Un poco fría, pero muy bonito. Gaviota, Gaviota, bueno, no. Pues bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer. Aquí tenemos playa, una arena muy suave, muy rica. Qué hermoso es darse la oportunidad de querer estar. Pues literal, estamos en medio del mar. No de la nada del mar Y estamos estamos a 30 grados No está mal Está medio nubladito el cielo Pero tampoco está mal No es como que esté la grana que te da, te aquí, Porque puedes hacer tantas cosas Por ejemplo yo renté una motita ahorita Para moverme de playa a playa E irlas conociendo más rápido Ahorita estoy en la zona norte me parece De la playa Que en un ratote más vamos a ir a la playa sur Que es ahora sí que Donde dicen que ah, están los tiburones y todo eso, quiero ver eso, quiero ver tiburones con mi propia mano, con mi propia voluntad, ya vimos antarraya, ya vimos tortugas, ya vimos peces, arrecife, corales, muchos peces de tipos sabores colores, ya solo nos faltan los tiburones, con eso creo que le voy a dar un cierre de estar aquí y me voy a regresar para... Cancún, posteriormente al aeropuerto pero bueno, ya estamos aquí y todo está rico, más por la arena me encanta la arena que hay como es suavecita, no te lastima pues bueno, de este lado hay embarcación me imagino que es como que los botes para pescar, puedo notarlo por las redes que tienen de esos lados y todo aquí está muy bonito me encanta, me quedo emocionado, me quedo feliz de haber venido aquí a lo que es Cancún, una de las tantas maravillas que tenemos por mostrar a toda la gente del mundo como pueden ver estoy en mar abierto estoy en isla mujeres y bueno a pesar de lo que pasó con mi celular y todo eso gastos innecesarios imprevistos pues ya, salió todo bien esta experiencia, esta aventura me salió muy bonito la verdad conocí a gente increíble conocí a muchas personas en este viaje y lo principal me divertí con esas personas todavía no termino el video pero sigan disfrutando de este pequeño caminata conmigo, de estos pequeños, de estas increíbles vistas, que tenemos de estas increíbles vistas y continuamos caminando, va. Saludos. Esto. Adiós, por una parte agradezco a, al sol que haya salido, ya está saliendo, vamos a tener un atardecer muy bonito, un cierre creo que muy espectacular, por otro lado si se pueden dar cuenta en esta área está muy inundado, está muy arriba de la. Área. Yo realmente desconozco si es normal o no lo es. Pero bueno, sigue siendo arena de Cancún, sigue siendo arena de la quinta y todo eso. Seguimos teniendo una vista espectacular, que del cual yo estoy maravillado. Es bonito salir, conocer, visitar Oh, no mames, no mames, ¡Ah! es una mantarraya. Una mantarraya, güey, una mantarraya chiquita. Una mantarrayita, bebé. No mames, ¡tú! Aquí es el de los tiburones. Y quiero ver si es cierto. A ver de qué estamos hablando acá. Disculpa para los tiburones. Derecho fue a, de, a la derecha. No. Gracias. Oh. Pues bueno, ya vi un tiburón. <risa> ya, me puedo ir feliz de aquí. Estoy en Isla Mujeres. Estoy feliz. Al menos aquí en Isla Mujeres. Creo que ya terminó mi recorrido. Me tengo que mover rápido porque si sí está algo retirado del centro y empezar a moverme a Cancún. Que está por hasta, hasta allá. Pero no sin algo. Vamos a ver qué, qué sigue saliendo aquí. Estoy puteado de las patas, de los pies. Estoy algo golpeado de los pies. Eso no me evitó. Pues, mi primera vez que vengo solo lo disfruté al máximo. Por decirlo solo, porque ahora yo me pagué viaje, me pagué el avión, todo eso, todo el contexto disfruté. Es de esos momentos en que haces una transición muy importante en tu vida y tomas decisiones como esta para salir de la rutina y regresar con todo a tu vida diaria. A hacer nosotros claro si sí, conocí mucha gente do, dos personas importantes en ella porque pasaron ciertas cosas bonitas y la verdad agradezco todo todo lo que ha estado pasando en este viaje lo agradezco 100% aquí voy a cortarle ya voy a regresar a Japón la moto que si no le hubiera dado la oportunidad con esta pequeña aventura ya muchísimo contexto y sigamos disfrutando de este gran viaje va un poquito curioso de punta a punta, me gustó, ahorita nos vamos a llegar a un lugar muy bonito que sé que les va a encantar, tanto como a mí me gustó en las fotos, ya estoy cansado, estoy exhausto, pero es el último día, es mi último día, así que tengo que aprovecharlo, sigan disfrutando de este video. Y pensar que no hay nada allá. Bueno, juro más. Pero wow. Ya como últimas vueltas aquí en la noche en Cancún. Bueno, vamos a caminar. Pues bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado este pequeño. Esta gran aventura de esta semana que viví juntos porque pues, todos conllevamos algo y la verdad yo me voy emocionado me voy, 100, bueno 90% al 100% porque lo único que me quitaba las experiencias y me quitó así como que me dejó un saborcito de agridulce los taxistas de aquí de Cancún tengan muchísimo cuidado con ellos tengan mmm, esas diferencias con los taxistas no quiero echarle tanta tierra a ellos pero bueno en vez de que dejen esa liberación de trabajar a la gente a gusto, lo hacen muy mal, y la verdad es un chido. De ahí en fuera, todo el 90% se va para Cancún, se va para las playas que visité, se va para todos los lugares que visitamos, y la verdad estoy feliz. Gracias Cancún, gracias Playa del Carmen, gracias Tulum, por recibirme con los brazos abiertos. Bueno, sé que a todos los reciben mi casa de dinero. Pero, este, muchísimas gracias, si les gustó este video, compártanlo, disfrútenlo, hay fotos que salieron muy buenas de la sesión que hice anteriormente allá en Playa del Carmen, revísenlos y todo, cada uno de los videos para que ustedes se vayan familiarizando del por qué, cómo, cuándo, qué pasó, y así vayan entendiendo todo el contexto en general, y es lo más importante. De nuevo en cuenta tenemos a Andy en, detrás de cámara, <risa> a todas las personas que conocí, saludos. Me llevo también un grato experiencia con todos aquellos personas que participaban dentro de los videos y todo eso, pues muy cool. Muchísimas gracias y de aquí nos vamos a ir próximamente a otro lugar y vamos a estar poquito a poquito. Mientras espero que les haya gustado este video, compártanlo, denle manita arriba, suscríbanse y nos estamos viendo de vuelta en la Ciudad de México. Chao. go war just